Hola amigos, amigas, bienvenidos, hoy les traigo algo, algo muy especial que hoy me pasó y encontré, ah, fue muy afortunado Les voy a contar rápida la historia, a eh, los que vieron hoy los videos que le, les, les, ma, les compartí Hoy fui a, a un mandado ¿sí? y me encontré una tienda de, de monedas, donde tienen monedas antiguas y de regreso, ya mi mujer me, me hizo mención, mira ahí venden monedas, ahí hay monedas. Era un tianguis, y yo no los había visto y ella fue la que me comentó. Y, y gracias a ella pude adquirir unas cuantas monedas. que Les voy hoy a mostrar una de ellas. Que es de un peso del año, permítanme ver. Es del año 1872. Ahorita se lo voy a mostrar. He estado mm, buscando el valor de esta moneda. Y efectivamente sí tiene un valor considerable. Eh, y eso es, eso es muy bueno. Pero eh, como yo ahorita no, no estoy tratando de vender nada. Quiero tratar de Tener la mayor colección de monedas para en un futuro, probablemente si se, se ocupe, ojalá y nunca se ocupe, y, y siempre mantener esta colección y ir agrandándola. Bien, pues vamos a, a esto que les menciono: mostrar la moneda. La moneda es esta. Miren, sí, esta es una moneda de un peso. Si sí, trae, está grabado. Trae, al parecer es una balanza Está en muy buen estado, únicamente lo que estoy notando es de que las letras de la campana La D, no sé si sea suciedad que esté tapada Pero está, al parecer, al parecer sí va a ser suciedad Porque no está golpeada, no, no está maltratada, está en perfecto estado y así me la encontré. Al reverso. Vean la, el águila. Parece el águila de una moneda estadounidense. Pero no es, es, es el escudo de México que en aquellos años se, se usaban las monedas. ¿Sí? Ahorita les voy a, a mostrar. Eh, el valor que tiene esta moneda. Esta moneda yo la conseguí, como les comentaba, en un en un tianguis. Había una persona ahí con varias chucherías. Y en esas chucherías estaba un puño de monedas. Pero ahorita me voy a enfocar en esta. Esta moneda yo la conseguí en un valor de $30 pesos. ¿Sí? $30 pesos mexicanos. Eh, y eso es lo que hay veces que las personas no tienen conocimiento del valor de sus monedas. Le comenté a esta señora que cómo había adquirido esta moneda y me comenta que una persona se la llevó ahí pues para, para que la vendiera. Y desconozco cu en cuánto esa señora se la lo, se lo aceptó, pero a mí me la, me la revendió en 30 pesos. Bien, miren, vamos aquí. Aquí les voy a dar las, las, las características de esta moneda. Esta moneda es del País México. El dominación, cuando estuvo en circulación, su valor era de un peso. Pues dice un peso en sus letras. Del año 1872. ¿sí? Cuando fue acuñada. Aquí está el logotipo. Igual lo dice esta moneda. En el adverso 1832, o sea que es la misma moneda. ¿Sí? Muy bien. Que no se vaya a quitar la imagen esta. Déjenme ver si prendiendo la lámpara ¿se, se aprecia mejor. Bien, continuamos. El periodo en que estuvo en circulación o se estuvo acuñando esta moneda fue de 1863 a 1905. ¿sí? Fue cuando estuvieron sacando este esta tipo de moneda que estuvo en circulación. ¿Sí, moneda en circulación no fue una moneda de colección ni, ni conmemorativa. ¿sí? Es aleación, es plata, punto nueve, eh, canto astreado. Sí, está estriado el canto. Se, se nota que está muy... Está en perfectas condiciones esta moneda. Ignoro cómo está en este estado si la encontré en un tianguis. Sí, fui muy, muy, muy, muy afortunado. Y no es la única. Tengo... le Digo, conseguí más. Sí. Bien. El... Aleación, moneda, 180 grados. Peso son 27.073 gramos. Digo 27, perdón, 27.073 gramos. El diámetro son 37 milímetros. Y el grosor de 2.05 milímetros. Eh, en el adverso dice República Mexicana. Que es. Aquí. República Mexicana. Y en el reverso, pues la leyenda de. 902.7 un peso y en la campana dice libertad aquí les faltó ah no si sí está también ley son los, los grabados que tienen impresos Bien. aquí viene lo bueno esta moneda eh, antes que nada me metí a, a ebay y a Mercado Libre. ¿Sí? Hay varios precios dependiendo la, la. ¿Cómo se llama? El estado de la moneda. Su conservación. ¿Sí? Aquí, al parecer, eh, si la moneda está en perfectas condiciones, llega a tener un precio de 83.50 euros. Y ¿Sí? viene siendo esta. Marca de seca que ha en guadalajara 83.50 que es la que yo tengo yo soy de estado de jalisco de la ciudad de guadalajara en la ciudad de guadalajara perdón ¿Sí? y haciendo la conversión de euros a pesos me da un costo de casi dos mil pesos 1985 pesos con 79 centavos a la moneda a cambio actual eso es en esta, en esta página. Y, pero como les comento, me fui a, a eBay, aquí está eBay. Y se fijan aquí, pues, se supone que pues, ya las personas aquí ponen el precio a lo que ellos consideran que tiene su valor la moneda. Hay personas que sí la van a, a comprar en ese precio, si son coleccionistas aficionados. ¿Sí? Miren, esta moneda que se ve que está en perfectas condiciones... La están vendiendo en un costo de $2,054 pesos mexicanos. Esta sí se me hace exagerado. Sí, que este costo, este precio, porque vean, el, el maltrato está golpeada. Aquí está golpeada. No sé si esto sea. No, también es un golpe. Y ¿Eh? es un precio muy, muy elevado. Ya. Eh, validando lo de esta página, ¿sí? pues está más, está más este, accesible o, o aproximado al su valor real. Es esta moneda, pero aquí hay otra que también se ve también que sí está en muy buen estado, no como esta, en 3670. Y aquí hay otra que es la misma moneda, nomás que este es el adverso, no el, el frente, perdón, donde está la, el águila. Con un valor pues también razonable. ¿sí? Esta también se ve que está en muy buen estado. Este es el precio en eBay. ¿sí? Para que ustedes se den una idea si cuentan una moneda como esta. Como les comento, yo no, yo no tengo la intención ahorita de, de venderla. ¿sí? Pero si hay algún interesado, pues pueden comunicarse conmigo. Y aquí ya es mercado libre. ¿sí? Es lo mismo, miren. Esta pues sí se ve que este está muy buen, bien conservada. Pero eh, el precio sí está un poquito elevado, el costo. ¿no? como que la están ofreciendo. Pero si se fijan están muy similar este precio y este precio de esta moneda. ¿Sí? Y pues así está eso. Y pues ya ya no encontré más. Eh, eh, al parecer el, el Banco de Ban México. Ban, Ban, sí es más Ban, Ban México, creo, donde tienen eh, los datos de las monedas. Pero hoy, hoy no pude encontrar esta moneda en Ban México. Eh, aparte en Ban México no, no dan un costo aproximado, únicamente dan este las características de la moneda. Bien amigos, pues esto, eso sería todo. Espero que les haya gustado este video. Si ustedes cuentan con una moneda como esta, es plata. ¿Sí? Pues ya, ya tienen la idea de cuánto es lo que más o menos vale. Que no los hagan, eh, no los hagan creer de que esas monedas ya no tienen valor. Obviamente, eh, si son valer monedas que no tienen un, un trato adecuado pues obviamente su valor eh, decrece pero igual si tienen monedas que no sean de plata pero que sí eh, ya tengan eh, historia no veo por qué no se está moviendo esto Ahí está. Se movió. <risa> ¿Sí? eh, monedas que tengan historia eh, Igual, eh, aunque no sea una moneda, ya que está en circulación, eh, pero puede tener valor agregado por la fecha en que se acuñó. Hay muchas monedas que son de kilo, pues sí, por el material que, que fueron hechas. Pero igual hay personas, como les comenté en un video en vivo que hice, eh, hay personas que, que son coleccionistas y intentar tal de tener su colección completa son este se atreven a, a veces a comprar sus monedas por un precio que pues si sí, es mucho más alto, bien amigos pues les dejo esta imagen espero que les, les haya gustado nos vemos en el otro video voy a, a también a investigar lo de las otras monedas que conseguí, bien amigos nos vemos en un próximo video pasen buena noche y Buen fin de semana. Nos vemos en la próxima. Bye.